Buenas warrior. Hoy te cuento sobre el clean. ¿Qué es el clean? Es un ejercicio, un movimiento, el ejercicio número 2 en el entrenamiento con la pesa rusa después del swing, del balanceo, y es un swing pero que tiene un punto donde paramos, donde el ejercicio se acaba. ok Te lo enseño. Primero vista frontal para que lo veas balanceo aquí es donde me paro ¿okay? vista lateral y una maravillosa vista natural porque me gusta mucho este parque Ok, ok, estoy aquí, vale, te cuento, el Keptemberg Clean es, como te acabo de decir, un balanceo, un swing, ok, que se termina al nivel del hombro, la posición en el hombro en el pecho, llamada posición de rack, es... Con el codo pegado a la costilla ¿vale? y apoyado un poquito en la cadera, porque vamos a estar en la posición con la pesa arriba. Voy a meter un poquito la cadera para adelante. ¿okay? El codo aquí, como si, como si estaría sujetando un, un, un periódico. ¿vale? Imagínate, tienes aquí un periódico ¿okay? y esta mano con el puño al pecho, aquí arriba. Entonces, Técnica de ejecución, el balanceo atrás, el back swing, como le llaman, balanceo entre las piernas, contacto con la parte interior de, del muslo, y empujo con la cadera, es un swing, un balanceo, ¿ok? entonces, y aquí, la muñeca está alineada al antebrazo, el antebrazo en plan vertical el codo apoyado en el abdomen, en la cadera, vale, y pegado aquí en la costilla okay. la mano, la pesa en el interior del cuerpo, ¿Ves? tengo el pulgar que está orientado hacia mí y la asa de la pesa me está atravesando la palma, en plan diagonal, okay. no va a estar así Aquí, Como ves, en esta posición puedo abrir los dedos y la pesa no se me va. ¿Por qué tengo que poner la mano aquí? Porque si tienes una pesa que pesa más, si la vas a sujetar aquí, te está tirando en el exterior. Esto es un gasto de energía tremendo y a lo largo te puedes lastimar. Ok, get the back clean. Swing atrás. Y me paro al pecho, ¿vale? Agarra relajado, ¿por qué? Porque necesito sujetar bien la pesa cuando bajo, ¿dónde? En la segunda mitad, aquí mira, relajado, y lo agarro siempre cuando ya he pasado de, de esta altura más abajo, es donde necesito agarrar. precede todo lo que es ejercicio por encima de la cabeza, vale, si quiero empujar la pesa rusa encima de la cabeza, necesito primero conocer esta técnica, lo mejor para aprender este movimiento es hacerlo al revés, al revés como, habéis visto, empieza con el balanceo y para, ateriza en el pecho, bueno, vamos a empezar así, Levantamos la pesa con las dos manos, apoyamos aquí y me estoy corrigiendo. Me pongo el codo en plan vertical. Esto sale bien, se puede practicar bien frente a un espejo. ¿okay? Codo en plan vertical y apoyar la mano dentro del cuerpo. ¿vale? El pulgar hacia el pecho. Los dedos no hace falta que los, los tengas así. ¿vale? aquí Solamente te enseño que es un agarre relajado. ¿Okay? Y el primer ejercicio para poder acostumbrarme y fortalecer un poquito el, el cuerpo, acostumbrarme con este movimiento, es en esta posición, una caminata, ¿vale? mantengo el tronco recto, abdominal extenso, hombro también, la pesa te obliga aquí. Otro buen ejercicio para trabajar y fortalecer el cuerpo, los músculos estabilizadores para poder luego entrenar el kettlebell clean es la plancha. La plancha como una mano. ¿vale? Me coloco apoyándome en los dos codos. Me desplazo el centro de gravedad un poquito en el lateral y me quedo apoyado en un solo codo. ¿vale? Tenso abdominales, glúteos, lumbar, trabajo los mismos músculos que trabajo para que te veas y así podré, mira que estoy sufriendo por ti, te has suscrito o no? te has suscrito, Porque aquí me dejo los codos de nuevo, balanceo atrás, cuando el swing está a nivel del pecho más o menos, meto la mano por debajo de la pesa, y apoyo en el pecho. ¿Ok? Errores que he visto, por eso hago este video. Porque seguidores míos que trabajan con la pesarusa y suben videos en las redes, y ahora te enseño lo que he visto. Por ejemplo, Clean, aquí. Esto te lastima el hombro. Clean, y golpe en el antebrazo. Te lastimas. ¿Vale? Otro. No. Aquí tampoco. Y cuando vuelvo... No hago esto. Es un movimiento continuo. Es un movimiento fluido. ¿Vale? Sube en un movimiento explosivo. ¿Por qué? Porque empujo con la cadera. Igual que en el swing. Siempre empiezo. Siempre empiezo. Si te acuerdas. No por favor ve y visiona otra vez el vídeo del swing el tutorial, siempre empiezo colocando la pesa a unos 30 centímetros de mis pies, 30, 40, depende de cada uno, ¿vale? y empiezo con el balanceo atrás, con el backswing, cuando mi antebrazo hace contacto con la parte interior del muslo, es cuando empujo, cuando empujo con la cadera, ¿ok? empujo, y meto la mano. te meto la mano. Otro error. No es un movimiento para el bíceps. ¿Okay? Lo puedes hacer cuando tienes una pesa de 4, de 8, de 10 kilos. Pero cuando co coges una pesa más pesada, esto. Esto no es un swing. ¿okay? Esto no es un swing. No. Esto es una flexión del codo una flexión del antebrazo es, es un ejercicio diferente ¿okay? conclusión es importante aprender la técnica correcta ¿vale? esto nos ayuda a lo largo mantenernos en buena forma mantener las articulaciones a salvo no nos vamos a lastimar no vamos a tener problemas no nos vamos a dar golpes con la pesa en el antebrazo en la muñeca ¿okay? Significa que podemos entrenar sin problemas, vamos a tener continuidad y no tenemos que parar porque me duele, me he lastimado. Vale, pues nada, chicos, nos vemos pronto. Espero que esto os va a ayudar. Y dejadme, por favor, vuestros comentarios. Quiero saber cómo, cómo os va. Os espero con vuestro vídeo a ver si podemos corregir esta técnica y pasar. Eh, seguir adelante, ¿vale? Siguiente paso. Venga, un saludo.